Meus amigos, o que vocês estão vendo atrás de mim é o imenso uh, é, esquema da performance, do contexto internacional da performance, todas as tendências da performance, que foi elaborado já há vários anos pelo Gerhard Dirmoser e o Boris Nislone, que são dois artistas alemães. Isso aqui que está atrás de mim chama-se Performance Art Context. Olhando a distância, com a má definição que está aqui, o que vocês vão ver, na verdade, é uma espécie de roda gigantesca. Dentro dessa roda estão uma série de é, tendências da performance. Para ser mais preciso, são tendências que é, vão sendo numeradas né, ao longo de uma quantidade enorme delas ou se de modo geral no Brasil uma tendência a acreditar que a performance se resume, de certo modo, só a um determinado contexto, que é esse aqui, o de número 33 nos, no, no esquema do Boris Lidnoni do Gerhard Irmusa, que é o da, da dos estudos do teatro e da relação entre teatro e performance. No entanto, Nós vamos conversar hoje com um artista, que é o Victor Susser, que trabalha com várias outras tendências né, que operam nesta imensa roda, onde a gente pode encontrar elementos do trabalho dele em vários lugares, né? inclusive aqui, por exemplo, no Dadar, a gente vai falar de algumas coisas que têm a ver também com a linguagem, com a identidade, com muitas outras coisas. Yo convido a vocês a ficar ahora con la conversa, a nuestra conversa con el performancero mexicano Víctor Sulzer. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué horas te van a conectar en este video. Hoy empezamos una aventura muy chida porque empezamos el primer, tal vez el primer programa de YouTube, no sé, no, no estoy seguro, en portuñol. Yo estoy hablando portuñol, pero mi, mi invitado va a hablar eh, español mismo o que sea, pero no va a hablar esta lengua de transición, pero me justifico por hablar el portuñol acá es para, eh, justo, traer a nuestro convivio los artistas de performance. Y la justificativa para este programa perfo Latino es que de todas las veces que estuvo en Colombia, en Chile, en México, estoy intentando lembrarme de todos los países que fue a hacer performance en Uruguay, siempre vi que la escena en estos países estaba muy más consciente del, del rol de la performance en las artes, mientras que en Brasil aún éramos unos pocositos reunidos en un grupo pequeño y todo eso. Está claro que todo se cambió ahora en Brasil. Nosotros podemos hablar de una performance brasileña, de una performance brasileira, eh, pero aún no superamos este desconocimiento, me parece, de los performers de fuera de, de, de Brasil. Muchos de estos estuvieron en Brasil, incluso los que van a venir en este programa estuvieron en Brasil, uh, porque son amigos que voy invitando. Eh, mientras estos amigos, está Víctor Suse, de México, que está conozco hoy. Víctor es uh, un performer muy interesante que solo para dar una idea desde luego de su de su actividad yo eh, estaba como que presidente de México en 2006 se se autoproclamó presidente del México en 2006 y eh, decía que iba a terminar este periodo en 2012 pero todavía cuando estuvo en Brasil en 2014 él continuaba siendo el presidente de México. Entonces son la que les presidentes de América Latina que prometen que se van, pero no se van jamás y siempre vuelven. Entonces volvió, volvió en 2014 cuando estuvo en Brasil para este proyecto eh, que se llamó Promptus, acá, Promptus, que fue, fue hecho en el Sesc Santo Amaro, en San Pablo, con curadoría eh, fue realizado, propuesto por Rogério eh, Nagaoka. Eh, fue, eh, tuvo curaduría de Martín Gentería por el México y por mí en Brasil. Después eh, nos fuimos nosotros al México para nuestra parte de brasileños en México, que fue el Prontus transmuten con la curaduría de, de Martín Gentería. Nos presentamos en el legendario sitio de ex arte contemporáneo. Eh, eh, vamos a hablar de esto también. Yo conocí a Víctor Souza en el RIAP, Re el Rencontre Re Internacional de Art Performance en 2010. Esto vale decir que ya nos conocemos hace más de 10 años. Eh, eh, Víctor estaba entre los artistas eh, mexicanos ¿no? presentóse eh, con un, un trabajo muy interesante, con unas lámparas, muy peligroso también. Eh, y también estábamos, tuvimos una sesión muy interesante con el, el profesor Víctor Muñoz. ¿no? Eh, con, eh, estaba aquí yo, eh, eh, eh, Víctor, eh, también todos, estaba ahí, también Suse estaba al fondo. Luis Orozco, todos la de, de México. Eh, este fue un encuentro muy interesante porque también promovemos la fiesta al final, que fue muy fuerte. Fue una fiesta que los canadienses jamás imaginarían que sería posible. Fuimos, fuimos nosotros los brasileños y los mexicanos que lo hicimos. Entonces, juntamos nuestros esfuerzos latinos e hicimos una... Bellísima fiesta en este encuentro que, eh, por acaso, estaba en el de 2018, hace dos años, ahora con la representación de Brasil, una vez más. Entonces, sigue siendo, va a salir ahora, eh, creo que en este año o año próximo, el segundo libro de Arta Acción que va a cubrir el periodo de dos de. 2008, ¿es esto? 2008 hasta 2018. No, 1998 hasta, hasta 2018, que es un nuevo libro eh, de. Eh, ellos hicieron un festival inmenso. Estuve allá una vez más en 2018. Entonces, Víctor, uh, ¿qué es que se pasó en este tiempo desde 2014, desde nuestra, nuestro principio de amistad, que generó este otro encuentro en 2014, 2010-2014. Fue una empatía inmediata. Después nos fuimos a México. Eh, ¿Qué pasó eh, después? Ah, sí, una cosa más. Me olvidé de decir que Víctor también mm -hmm. es el autor de este inmenso libro que se llama Los dibujos del conejo, y el conejo ello está siempre con el conejo, no sé si está ahora, ahorita, en este momento, pero está siempre con su conejo. Eh, puede hablar también de lo que pasó con el conejo en estos años. Habla Víctor. Bueno, pues, ¿qué ha pasado en todos estos años? Una de las cosas así, digamos, que en el proceso político es, sí, yo fui presidente de 2006 a 2012, todavía después de 2012 decía que yo tenía depositada la banda presidencial y podía de vez en cuando tomarla, porque uh -huh. en realidad aunque yo hubiera terminado mi mandato, y un poco sí en este asunto de que los presidentes dicen que se van, pero al mismo tiempo no se van, este... Yo lo respetaba el asunto de que había sido presidente y en parte podía este, retomarlo porque... Como en, lo hizo... La en 2014. ...de presidente. Se salió el puente. Sí, me... Me después me volea, se puede... eh, me, me no, si es. Uh -huh. Este... En el, eh, este, yo me proclamé presidente de la república en el 2006 en el, este, al 2012 por un problema político este, muy particular de México y al mismo tiempo se comparte un algo de eso con el resto de América Latina. Es Pero este. digamos que en, este, México tiene, tiene un sistema político durante todo el siglo XX donde no, a diferencia de otros países este, de América Latina, no tenemos dictaduras militares. Lo que uh -huh. sucede en México es que existe un partido que va a gobernar durante prácticamente todo el siglo XX. Es, es la realidad que conocemos todos los mexicanos este, como tu matriz política y social, que es el PRI. El PRI... Uh -huh. Cada año te pone un presidente y cada año gana. Entonces, es como una dictadura y no. Porque tenemos elecciones, porque existe una pero... regla en México de que ese presidente va a llegar y tiene como el poder absoluto, pero lo tiene seis años, y después de eso, él, sobre todo él y el partido, designan a su sucesor, y eres como una especie de rey por seis años, mm. porque... El poder, el poder no tiene como muchas cosas que le conteste y este y estoy diciendo con todo este marco para un asunto de cómo fue que hice la pieza para decir este poder que una y otra vez este, se repite y se repite fue muy cuestionado en 2006 hay un candidato que era López Obrador que mm. casi gana después de eso hay otro partido que entró al, al no ser el PRI, pero que es un partido de derecha, al cual el PRI le dio, un, el PRI, el partido este, que estaba en el poder, al partido de derecha le dio un empujoncito para que se llegara no llegara el de, este, el, de este, el de izquierda, porque después de años y años, ...de décadas y décadas de como que ya había tantas protestas en México, ya habíamos tenido tal proceso de estar en contra de ese sistema, que el sistema tenía que abrirse, ¿no? Y entonces el PRI decidió pues, abrirse por la, por la derecha y no por la izquierda en un principio, sí. pero a partir de algo que nosotros discutimos como fraude electoral. Mientras los políticos estaban discutiendo mucho quién era el presidente, si había fraude o no... Pues yo decidí que lo que lo discutían, yo podía ser presidente de la República. Esos que, fueron los seis años. ¿Sabes que eh, acá en Brasil hubo una época eh, de la dictadura en que los presidentes eran... Naturalmente no había elecciones, entonces los presidentes eran nomeados por, el, por los militares. Entonces hubo un, un jornalista que se llamaba Alberto Gines que después ha hecho muchas cosas interesantes. Él publicó un libro que, en que aparecía el presidente con su... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto en español? Con su... Banda comanda, presidencial. Banda presidencial, eh, sin el rostro. Eh, por arriba del rostro, en la tapa del libro, estaba escrito, ¿Por qué no yo? Entonces había también esta. Porque era tan arbitrario que podría ser cualquiera. Cual parado, la paradoja de todo eso es que ahora tenemos un presidente que es alegadamente un presidente popular, o sea que podría ser cual, cualquiera, ¿no? Entonces, pero en un sentido muy más negativo. Entonces, eh, creo que. El, si no es la mismo, el mismo contexto, de todos modos es una situación del punto de vista de la presencia, ¿no? de la figura, ¿no? de la performatividad del presidente, que es muy análoga. ¿no? Esto es lo que quería comentar. Ya. De hecho, eso me recordaría que en México, para representar este asunto que sucedía en, el, en la era del preclásico, este, mm. un, un, este, un caricaturista que se llama Belquesada en los, en los años 60 mm. este, hizo, hizo, un, eh, hizo un cartón político sobre una figura que él llamaba el tapado. El tapado es, está dibujado con, el, con traje formal, la banda presidencial y, y una capucha. blanca, con dos ¿Por porque mm, qué él representaba esta, esta manera de que el siguiente presidente, como quiera que sea, el presidente en funciones ya se lo sabía, y aparte, cada persona, si supiera quién es el tapado, podría ir a proponerle todos los proyectos, a pedirle trabajo, tal, antes uh -huh. que nadie, ¿no? Entonces, uh -huh. el país durante décadas estaba en el juego de ¿quién va a ser el elegido? ¿Quién va a, a ser el siguiente que va a tener todo el poder? Todo el poder. Entonces, uh -huh. pensé en él por este otro, este otro artista de el dibujo, del dibujo diario en periódico, que está representando este asunto sobre... El no rostro, la arbitrariedad, el podría ser cualquiera, que en un caso son los militares decidiendo, y ahora este es el títere que vamos a poner, y que en México era cada presidente decidir quién iba a ser el siguiente, ¿no? Entonces, era un deporte nacional estar ahí viendo los gestos, así como de, casi, casi como de, mira, es que le extendió la mano más a este, mira, saludó con mm. más cordialidad que él, mira, acaba mm. bien acaba de ver a, a este con un poco de rencor, ese ya no va, ¿no? Mm. Y estar así para saber cuál es tu futuro. Mm. Entonces, cuando este sistema entró en crisis, yo decidí que de esa crisis... Yo me podía autodestapar. Porque el acto de decir eres tú, todos los mexicanos dicen es el destape. El momento en que se quita la capucha y mira mi rostro, soy yo. Entonces, me autodestapo, me autodesigno. Uh -huh. Y entonces, cuando pasó es cuando pasó ese periodo, y que hubo un partido de, de, de un periodo de un partido de derecha que es el Partido Acción Nacional en, en, en México, lo que siguió fue que volvió el PRI al poder. En parte porque la gente lo que lo, este, lo que quería era, después de haber probado que cambiaba el partido y las cosas no funcionaban, mm. el viejo PRI, el partido tradicional, mm. y, y dijo, ya ven, me abandonan y eso les pasa. Pero si regresan mm. conmigo, si regresan conmigo, les voy a cumplir todas las cosas que les he prometido durante años. Mm. Eh, regresó, no pasó. Y también al momento en que regresó hubo varias cosas en las elecciones que al mismo tiempo hacían dudar de que si no habían hecho también sus viejos trucos, sus, sus viejas este, estratagemas para intervenir en la elección y pues también darse un, un pojoncito, hacer un fraude por aquí, hacer un fraude por acá y eso lo ayuda. Y así regresan, ¿no? Entonces era como que pues, yo había sido presidente y no había alguien que yo considerara de manera legítima que le podía uno entregar la banda presidencial o dejar yo de ser presidente. Lo cual al mismo tiempo es una cosa que... Que, que, que empieza a jugar con las contradicciones también del lado, del lado de izquierda este, progresista. Porque sí. nosotros, nosotros los progresistas también como que luego nos colgamos en que estamos defendiendo algo y como la causa por la cual estamos protestando no para, también nosotros nos, pone, nos podemos poner este, encima un, un traje que representa sí. yo soy la protesta y no te bajas de ello eso es parte de lo que sucede te quedes eterno entonces, entonces tú estás en la protesta eterna el, la, este, el, por lo que protestas es, es, es siempre eterno y entonces así llega como, llegaría como este periodo por el que me estás preguntando, perdón por todo el ámbulo, Sí. pero lo claro. que no, es que ya para 2014 estamos como a la mitad del de sexenio de Peña Nieto que fue el PRI que regresó Uh -huh. y, en ese, y, y, y en ese tiempo, todavía así como que podía pedir prestada la, la imagen presidencial, porque el PRI que regresó, de todas maneras, había que protestar que no había el todo, este, que hubiera sucedido una elección con la que estuviéramos de acuerdo, que no hubo intervención del Estado, que no hubo áreas del país donde lo que sucedía en las casillas era cuestionable, y en esto viviríamos como una realidad que es muy diferente hace décadas. Porque hace décadas había áreas de la Ciudad de México, la ciudad más importante del país, donde se, donde se pensaba que había también intervenciones para el fraude, ¿no? Mm. Ya para... Esto, para esto este es momento, muy interesante. Este momento, Déjame hablar una cosa. Esto es muy interesante porque hoy... El argumento del fraude fue utilizado, por ejemplo, ya es una cosa que ya fue eh, absorbida por la derecha, por ejemplo, con Trump y también con, con acá en Brasil, con Bolsonaro y con otros presidentes. Aún, eh, ahora es casi una un tipo de argumento básico de la derecha en el mundo todo. ¿no? Sí, lo completamente paradójico, este, uh -huh. nos, este nosotros teníamos este asunto de, de, del fraude por dos lados, después en realidad en la Ciudad de México como que sí ya hay mucha vigilancia y demás, y entonces se habla de los fraudes más fuertes en diferentes partes de provincia, allá donde solamente sí. pues el pueblo ha donde en realidad este, a veces no hay un representante de otro partido más que de uno. Y pues de allá luego viene una casilla que nada más dice que todos votaron bien, ¿no? Todas esas cosas, sí. todas esas cosas de todas maneras siguen contando la votación total y dan los empujoncitos para donde... Entonces, a la, a este, a la mitad del sexero de Peña Nieto, que es más o menos este, 2014... Al final de su senio, todavía está, estamos hablando de ese fraude, ¿no? Es decir, Entonces, que cuando estuvimos en, en México en 2014, estaba empezando una nueva era. Cuando estuvimos allá, nosotros. Estamos en el comienzo de... Porque de ahora... Pues que ahora, por ejemplo, está en el poder el sobrador, ¿no? Al final. Sí. Al final, al final ¿quién está en el poder el sobrador? Yo, digamos que después de todos los cuestionamientos que el lado de izquierda, el lado progresista hizo, mm. en las últimas elecciones, en, este, en 2018, eh, este, hubo tal avalancha de votos por el partido de izquierda que ya se hizo un reconocimiento de esa victoria, ¿no? Uh -huh. Y que en cierto sentido era un... En México estaba un partido que definirlo no es muy complicado, pero era así, el tradicional, el PRI, uh -huh. que nunca perdía, y, y hasta el siglo, y hasta este siglo, el siglo XXI, ya ganó el PAN, el de, el de, el de izquierda, ¿no? Entonces, para completar que hubiera el asunto de que en serio, en serio, estamos optando por cualquiera de los bandos, ya por fin ganó un partido de izquierda y es así de, bueno, entonces ya podríamos decir que ya hay un principio de democracia que sí se abre a todas las corrientes. Y sí. eh, López Obrador ganó. Entonces, en ese momento fue así como de, también como en esta bajarte de... este de la lucha eterna, decidí que este, decidí que si sí, ya hubo unas elecciones este, ya no, sí. que fueron reconocidas, este, ya. ya no había, ya no había por qué pedir prestada la figura presidencial más. Sí, sí, sí. Y que entonces ya le dejo el asunto a López Obrador. Después de eso, este soy expresidente y los expresidentes nos vamos a hablar mal de todos los demás presidentes. Y decir que uno fue mejor. Entonces, este y... aunque el pues, obrador haya ganado, pues yo estoy aquí para criticar lo que haga. Cosa que poco ha sido muy bien aceptado por varios compañeros de izquierda. En una cosa que se vuelve, que es también una de las paradojas, que es cuando has protestado y eres una figura contra el poder, contra el poder, Hace, a, haces a, haces mucha defensa de la libertad de expresión mucha defensa sí. de la crítica pero al momento que se vol, vuelven por como que se les sí. olvida un poco todo eso de la libertad de expresión de el espacio de la crítica y, y todo eso puta, también se vuelven medio payasos con eso y no quieren este no quieren escuchar las, algo algo que no este que no les este, que no les convenga o, o alguna posición otra, y entonces ya entramos como otra fase, pero en esta fase yo no, yo ya no soy presidente, soy expresidente, y en todo caso me dedico a hablar mal de los presidentes del futuro que no que no la hacen tan bien como yo. Ahora, esto fue por el, el, el presidente, pero ahora el conejo, ¿qué pasó? El conejo, ¿qué pasó? Aún existe. Pero bueno, no platico. Más. Pero bueno, platico también esta cosa de hacer el contexto para la gente que llegue a la charla y no conozca de qué va. Sí. El conejo, bueno, está. tú dejaste... Ah, sí, está ahí, aún está él. Eh, tú dejaste un contexto muy interesante en tu libro, ¿no? Que hablas... Bueno, eh, cuando se habla de performance conejo, inmediatamente no es posible sino imaginar este, acá esta, esta circunstancia que es de Joseph Boyce, ¿no? Y de su Ajá. performance, eh, que era cómo explicar. ¿Cómo explicarle, cómo, cómo explicarle la los cuadros a una el... libre muerta? A ah, una no, libre muerta, que no es el conejo. Bueno de todo modo. Pero eh, esto era inmediatamente cuando víamos a tú con, con el conejo, inmediatamente pensábamos en esto. Pero tú das también en el libro varias otras orígenes, incluso orígenes eh, nahuatl y todo eso. Eh, entonces, ¿el conejo sigue con tú? Eh, eh, ¿Tú aún no llevas para ver el arte contemporáneo y todo eso o no? ¿Cómo se pasa ahora? Eh, eh. Hasta, hasta antes del periodo de pandemia seguía yendo a ver arte. Mm. El conejo que va a un lado y otro, este, a estar en, en medio de los artistas cuando se toman la copa y hablan de lo que sea que hablan en, este, rodeados de cuadros, fotos o, o objetos, este, seguía ahí, este, mm. iba, iba, iba a las conferencias, iba, a, y ahorita en este momento, en este momento, yo ya no sé. Mientras, mientras yo estaba con la labor continua, que es desde 2001, de, de que el conejo esté presente en, en diferentes actividades de arte, y él, y él vea y, y él aprenda, y él perciba y él sea el que tenga la experiencia estética, de eso yo siempre digo, el conejo es el que, el que en realidad sabe de arte, en realidad él experimenta el arte. Yo nada más vine a tomar unos tragos. Y hablar de tonterías, que hablamos los artistas que a veces ni tienen que ver con sí. el arte. este Yo en medio de todo ese proceso decía que no tenía ninguna cosa que determinara qué era lo que, este, lo que va a pasar con él. Que el proceso había tenido un comienzo, pero no tenía una manera de decir cómo se paraba o tal. En parte porque una de mis posiciones al respecto es que en, en el arte de acción, en el performance, hay muchos procesos, muchas piezas que son concebidas como algo que es para festival. O sea, vas a ser un actor real con presencia real mm. que transcurre como la vida. Durante los próximos 15 minutos, entre el otro compañero y el otro en este lugar del programa, lo cual también es un poco artificial, es, es, es al mismo tiempo una manera de establecer cómo exhibimos una acción, mm. mientras la acción y la vida transcurre sin esos sí, sin límites, sin, esos, este, sin, esos límites, sin mm. esas definiciones, y en algún momento era así como de, miren, es que si me preguntan con cuál es el plan para, para, para cuándo se va a acabar, qué pasa con, con la acción del conejo en el futuro, es un poco, de menos era así como de, miren, lo que voy a explicar, el conejo está presente entonces lo tengo que hacer un poco más para acá y así como de, mira, te voy a hablar de lado, porque es como si me preguntaras, oye, tú con tu pareja, ¿Más o menos para cuando piensas divorciarte? Sí, sí, sí, sí. O sea, claro. es así como, mira, para 2025 seguro ya estoy separado. No, o sea, esas cosas no se dicen. Bueno, a lo mejor alguien lo, lo planeó, pero, pero digamos que la vida no va en esos términos. Ahora empezó la pandemia y se paralizó eh, todo. También el eh, proyecto de con Conejo está... se paralizó. Se paralizó, está aislado contigo. Tú y el, se paralizó el, el... Están ambos aislados. Sí, ambos aislados. Y entonces, este, este, no ha sucedido porque el mundo se paralizó. Ha habido sí. algunas cosas o, o, o, o asuntos que suceden y digamos que cuando está uno en el mundo real que el conejo esté aquí al lado, este, junto a mí, la gente voltea y lo ve, repara o no repara en él. Pero también, por ejemplo, cuando estamos en esta realidad de la pantallita y demás, ¿el conejo puede asistir entero a una conferencia y no lo paso a cámara? En realidad no existe. Entonces, entonces tampoco funciona del todo hacerlo asistir a... A conferencias a todo eso en línea mm, mm. No, no está teniendo no está teniendo las mismas funciones sí pero de todos modos este? pero de todos modos cuando cuando tú apareces por, por ejemplo en zoom o streaming o cosas así eh, que ven que es victor suser bueno van a se preguntar de dónde está el conejo está contigo no si no te ve hace tiempo pero eh, al mismo tiempo, eh, tú dices en tu libro, eh, que es el 2012, entonces hace, hace un tiempo ya, que ya tenía nueve versiones del conejo, porque se, se, se, se acababan, se, eh, se robaron todo esto y hacía otro. Este conejo que tú tienes, ¿es cuál versión ahora? Es la versión 15 del conejo. Entonces... ¿De eh, cuánto? que va, de, que, que va <risa> entonces, ¿De cuándo en cuánto se ha gastado, pero está menos gastado que nosotros? Ah sí sí. Eh, eh, ¿Cuánto tiempo entonces es el durable del conejo contigo? ¿Tú tienes un cálculo de esto? ¿De cada, de, de cada conejo? Lo que pasa es que sí. No, no, porque hay unos que ha sido como, como muy rápido. Ah, bueno. Y, y hay otros que y hay otros que duran mucho. Pero digamos que llega eh, este, si, si ha llegado a durar este cuatro años y medio. Mm. Como que es, como que es el es el máximo. Sobre todo por el desgaste. Este, sí. Del, del ir y venir, este, que la gente me lo pide y luego se va a, a dar la vuelta sin mí, este, digamos que si fuera si fuera este un animal de tela que estuviera aquí en la casa y estuviera quietecito, pues entonces sí dura años y años y años, pero ya sometido al ir y venir y los accidentes de aquí y allá y este y que le tiran el trago encima y entonces lo tengo que lavar y tiene muy más lavadas que, que otros. Pues la, la verdad es que muchos nada más han estado en el año. Y otros mm. tienen. Y, y otro ha tenido la, este, la suerte de durar este cuatro y medio, cinco sí. años. Algo así. Va entre ese rango. El eh, lava el conejo como pueden ver en la máquina de lavar entonces es un proceso que de facto puede si el conejo no está muy bien puede se romper y todo eso ahora eh, entonces sí, eh, el conejo sí, ya después de salir ya después de salir de la lavadora decide uno si está lo suficientemente entero o no para seguir sí, sí, sí claro eh, mira, y, y ahora, eh, ¿cómo está esta escena? Porque vamos a hablar un poco de, de la escena de performance en la Ciudad de México. Bueno, me acuerdo que la cosa que más ha impresionado a nosotros, bueno, cuando llegamos en, en Xereza por la primera vez, había este afiche, este, esta imagen que ven acá, solo que estaba inmensa en una pared so, por sobre la iglesia, que es uh, la iglesia de, de Santa Teresa, que no era más, por eso el nombre es Ex Teresa, porque fue una iglesia. Eh, esto me impresionó muchísimo, pero, pero al mismo tiempo encontramos una realidad que era muy parecida con que lo ya conoce, conocemos en Brasil, que es... Eh, la dificultad con la plata, la, la, los recursos mínimos, incluso había un problema de iluminación que era muy grave. Me acuerdo de esto y todo. Y todavía lo hicimos el festival en Exteresa, toda, toda la secuencia de Transmute todo eso. Eh, pero, ¿cómo está ahora? ¿Cómo está la escena de, de performance? ¿Sigue existiendo? ¿Cómo está el archivo Porque. Todo eso que hablé sobre Exteresa al mismo tiempo era extraordinario porque había en Exteresa eh, un archivo que fue hecho con muy, muy cuidado, con muy, mucha atención y que era uno de los más importantes. Esta es, aliás, una cosa que siempre eh, hablamos de esto acá. Estamos aún en el principio de este proceso. Hicimos para solo para que tú, saiba, tú sepas, hicimos acá. Un, una retrospectiva por la primera vez de artistas brasileños de los años 80 de San Pablo de Río en 2017 eh, en la en, en una institución que se llama Caja Cultural en Río de Janeiro eh, probablemente fue la primera y hasta que lo sepa a la única que tuvo este, este, esta idea básica de hacer una exposición de retrospectiva de los artistas de la performance brasileña de los años 80 o de cualquier otros años. Porque eh, lo que tenemos, seguimos teniendo acá, es muchos festivales, pero todavía no hay estos archivos que, que guardan, que eh, se cons conserva la información tan efímera que es la información de performance. Entonces, ¿cómo pasa eso que es tan interesante, que, que siempre me pareció muchísimo interesante en México? ¿Sigue existiendo la experiencia y todo eso, y todo el esfuerzo de y todo eso? Este. Cada una de esas cosas en esta condición de pandemia es este. Claro. Como muy paradójico de. Este, de contestar, pero es un sí y no, y al mismo tiempo aquí he de declarar que cada una de estas preguntas ahora, este lo malo es que uno cuando ya tiene varios años en esto, cada pregunta es así de, Uta, esa sería otra conferencia aparte, pero <risa> exteresa, exteresa como el centro, este, el centro cultural que toma una antigua iglesia que fue parte de un convento, todavía existe. Ese centro cultural tuvo su ciclo de haber sido un lugar tomado por las entonces artes alternativas y experimentales. Era era este era era su primer nombre, Exteresa, Exteresa primero era Exteresa al arte alternativo. Este, y que albergó grandes festivales de performance, a los cuales había invitados internacionales, este, una asistencia a que es, es una gran iglesia este, colonial, con diferentes capillas, y aquello puede llenar de gente y, este, y ser un público muy nutrido, que en los noventas se estaba yendo a ver arte alternativo, para final de los noventas cambió de nombre y era, eh, eh, y, y, y es ex Arte Actual. Para entrar a esta esfera de lo que ahora llamamos contemporáneo. Mm. Y siguió, y se hace el archivo, el cual tiene como muchas partes disparejas, por realidad hay, es, hay, hay recursos para, este, para documentar, ordenar ahí los diferentes materiales que diferentes artistas este, donan o, o son adquiridos, pero sobre todo donados, este, para tener catálogos, cosas de las actividades de, de México, de Arte Acción, y también de, y, y también de muchas cosas que son intercambios de documentación con el mundo, y entonces es un archivo muy rico, donde en años recientes, por decirlo, porque estoy hablando de los noventas, entonces como que del dos, de los 2000 y algo para acá, este, Maribuel Escobar entró, entró a, este, a trabajar ahí y le dio algo más de forma al asunto de que un archivo tiene, tiene que tener este orden. ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, ya en los últimos años, se eliminaron presupuestos para el archivo y entonces está ahí, pero no tiene de planta en realidad quien te diga dónde está qué para que el ah, archivo sí. siga, este, siga vivo. no Entonces estamos a la espera de a ver si no hay más recortes y la cosa empeora o a ver si sí si cae un, un, un dinero ahí con el archivo. Y, y y, este, y, y, y se vuelva más activo, este, tenga las condiciones de conservación que debe de tener y todo eso. Entonces, estamos en ese punto donde somos afortunados de tener ese archivo de toda esa historia, de ese paso de lo experimental a lo alternativo, actual a lo contemporáneo. Bien, y pero... Y con te... eso, relevante... En... ¿Sí? No, decía que, iba a decir que... Esto, pero por lo menos, es, es importante que, que... ¿Cómo se llama el artista que fue el pionero que empezó el archivo en los años 90? ¿El que empezó que, el centro cultural? Que, este, sí, el centro... Es, este, eh, es este... Es este... Es el Tarcisio y en ese momento otro artista que se llamaba este eh, que, se, que se llama Víctor Martínez el cual también ha estado mm. este, uh -huh. este en, en, en, en los eventos en este, en que tú este, que tú comentaste sí, sí, el transmute sí. de eh, transmute eh, en, en Brasil y promptus este Víctor Martínez fue el primero que empezó así como, no, pues es que hay que ordenar esto. O sea, y él lo cuenta así como en plan de, o sea, es que la gente estaba tomando fotos, pero no las guardaba, entonces tenía que guardarlas. Desde un principio y, así como que tan básico, ¿no? Y, y pero este, había y, y un empezaba... otro artista, pero había un otro artista que fue, un, que se murió un poco cedo, que, se, que era uno de los... Eh, pionero de, de performance también en México, y que se habló mucho de él cuando estuvo ahí, eh, que era lo, el número uno del de archivo, no sé. Me, ¿Me, me acuerdo el, el nombre. Tal vez, tal vez, no sé. Bueno, o sea, de todo modo... Porque digamos que, este... Y digamos, para embonar todas estas charlas sobre archivo, sobre archivo, este, el Horta este, logra, lo, logra la labor política de poder tener este espacio a principios de los 90, y él aterriza sí. el asunto de: vamos a hacer un arte, un arte que aparte va a ser dirigido por un consejo de artistas, que eso fue muy, muy rompedor en su momento, ¿no? Ah, y está bueno. Víctor Martínez ahí en plan de, de: bueno, y si toman fotos y si hacen folletitos y demás, pues dejen algo aquí. Yo uh -huh. lo ordeno. Y él, y él mismo admite que dice. Y miren, y la verdad, pues mi catálogo tenía más bien era así como de si me preguntan, me acuerdo, ¿no? Y les digo que esto está por acá. Casi sí, sí. casi, ¿no? O sea, no es tan así, pero, pero es un principio así. Y mientras tanto, está Melquía de Herrera, que es un maestro universitario, que él lleva años desde antes haciendo un conjunto de cosas que no son ubicables en ningún cajón o en ninguna clasificación, entonces, qué es arte acción, qué es trabajo con objetos, él agarra y hace grandes colecciones de objetos que tiene en la calle, y entonces su prop, eh, que, este, que, que adquiere en la calle o que le regalan, o, y, esa, y esa colección de objetos es por un cierto interés que no es como el ready-made, que es el ready-made que es, neutro, limpio, el, el Reddy May Duchampiano dice que tiene que ser este que tiene que ser algo que no te transmite del todo emoción y no puedes definir una emoción en ello porque es un objeto industrial neutro y al contrario de eso Melquiades Herrera lo que está haciendo es un trabajo con el objeto que en términos de coloquial mexicano es el objeto chido, el objeto cotorro, el objeto que contiene una ironía dentro de él. Esto es. Y en cierto sentido Kier es una colección, reja. un archivo. ¿Mm? Sí, sí, es esto que, que estaba, que yo estaba hablando era de, justo de Melquía de Serrera. Estoy te preguntando incluso porque voy a colocar unas, un, unas imágenes de, él no, porque ya lo encontré. Era este, ex exactamente, que se falleció el 18 de octubre de 2003, eh, que, era, eh, que era un artista eh, que es, eh, me, me indicaron como un artista que tenía muchas cosas muy interesantes. Bueno, uh, dejadme de ver. Digamos bueno, ah, ah, sí, sí, puede hablar. Sí. Este, pensando en, en esta línea y conectando con lo anterior del, del archivo, él es un artista mm. que procede a partir de la formación de una colección y de archivo. Es, un, es una cosa intermedia. La obra total es mm. ese archivo y esa colección. Ajún con eso está este, Mónica Meyer y Víctor Lerma, que tienen un proyecto que se llama Pinto Raya que ellos lo que hacían durante un par de décadas prácticamente fue recopilar textos y hacer cosas sobre la documentación y la crítica de arte en México, porque nadie juntaba esos textos, porque no había, ni siquiera en los institutos de investigación había un volumen de, oye, todo lo que se ha escrito sobre pintura o todo sobre lo que se, se ha escrito sobre performance en esta de, en, en, en la década de... De 95 a, a 2005, oye, ¿dónde está? Y entonces ellos se dedicaron a hacer esa labor que tiene como aire de académico, pero desde el punto de vista de, soy un artista que estoy cumpliendo esta función. y este es Mientras mi tanto, eh, eh, repite por favor eh, el, nombr, el nombre de Mónica Meyer y el otro. Víctor Lerma Víctor Lerma Pero hay también eh, la performance mexicana. En este sentido, la performance mexicana me llama muchísima atención porque tiene al mismo tiempo unos nombres como María Eugenia Chalet, como como Guillermo Gómez Peña, que son nombres internacionales que publican con frecuencia y al mismo tiempo también existen eh, las personas que escriben libros sobre eh, eh, sobre performance, como esta que escribió sobre la performance mexicana, ¿cómo se llama ella? Eh, que Tengo el libro acá, solo un momento. Josefina Alcázar. Puedo... Josefina Alcázar, sí, sí. Como Josefina Alcázar. Eh, también hay eh, fotógrafos como Antonio Juárez, que es una cosa que es preciosa porque no existe en. En algunos contextos, por ejemplo, en Brasil no existe un, performe, un, un, un artista de performance que sea también un, un, un fotógrafo especializado en performance. El primer fotógrafo especializado en performance que he visto fue Antonio Juárez. Entonces, hay unas peculiaridades muy interesantes. Y al mismo tiempo, eh, en 2014, cuando estuvimos allá, aún estaba acá. Eh, eh, eh, Felipe Ehrenberg. Después, eh, Felipe se fue al México, pero jamás me fue posible encontrarlo en México, incluso en 2014, y después, eh, bueno, después no volví más, pero de todo el mundo, eh, son, parece que son mundos diferentes, no, son eh, esferas diferentes, porque no me acuerdo de oír de ni de Felipe Ehrenberg, ni de, de Guillermo, que estuviera en Exteresa. De Guillermo creo que me habló una vez que sabía que de, de Exteresa todo eso, pero no parecía eh, muy próximo. Y mismo María Eugenia, eh, la visitamos todo eso, pero eh, me parecía que en esta época que estuvimos allá en, en, en México, ella no, no acostumbraba muchísimo irse a a Exteresa o solo una vez o otra, todo eso, pero de todos modos hay registros de sus performances en Exteresa. Entonces, eh, sí. ¿qué me dice de de esta de estos eh, niveles de, de...? de Quería que hablase un poco, de, sobre todo de, de, de Felipe Ehrenberg, eh, de Guillermo, eh, ¿qué te parece esto? Eh, ¿Cuáles son las distancias? Bueno, lo, digamos que pensando, tratando de resumir esas distancias, hay una generación que es de Felipe Ehrenberg, Víctor Muñoz, este, este, Melquiades Herrera, Maris, Bustam, Maris Bustamante, Mónica Meyer y Víctor Lema que mencionó, que ellos estuvieron en unos años... Este, actuando de unos años 60, 70 y 80 en, en un contexto donde es estar en un ambiente donde hay muy consolidado el asunto de que la pintura es el arte por excelencia, una incomprensión que sí tiene como un núcleo plenamente, digamos, este tradicional para nosotros, el cual no negocia ni acepta o, o acepta, pero no este, pero no le va a dar de todas maneras un lugar este como estable en el sistema de parte del arte y al mismo tiempo es un, un, este, un tiempo donde este régimen del PRI, persigue muy fuertemente a las izquierdas, hay un movimiento guerrillero que a fin de cuentas va a ser perseguido duramente con medios ilegales y eso se extiende hasta las izquierdas que no están en ese tipo de lucha, a las, a las izquierdas electorales y a las cosas que son vistas como, como, como, este, como, como parte de ese arte que en realidad está muy ligado con las expresiones que hace el Grupo Proceso Pentágono, que es, eh, que, que, que es el, al que pertenece Ehrenberg, este, los diferentes grupos, nosotros le, le, ya le hemos puesto la etiqueta de una era de los grupos, porque proceden en términos también como una especie de célula política de aquel entonces, que, que es un asunto de es que haces un círculo de estudio, te reúnes, haces lecturas comunes, este, te echas tu análisis de la realidad y después de eso haces acciones, y en su caso eran acciones artísticas, instalaciones, procesos, procesos, y ellos se embonan con mi generación en el momento en el que, en principio de ventas, todos ellos son nuestro este, Los maestros. Nuestros maestros, sí, nuestro, nuestro cimiento, nuestro cimiento. Y entonces ellos llegan mientras sabemos un montón de jóvenes post-punk, este, altaneros y atrevidos, como toda juventud es, este, que estamos haciendo cosas actualizando o siguiendo todas esas líneas ¿no? y en su momento siendo alternativos y experimentales. Después llegó este momento que estamos, que estamos ahora dando grandes saltos, pero pasamos de eso que había comentado de exterior arte actual a lo contemporáneo. Y en lo contemporáneo, ahora nosotros tenemos este en lo universitario, que es el este, un museo universitario de arte contemporáneo, muy moderno, de estas cosas de cubos blancos enormes, con sí. metros y metros de cristal de un lado, mm. donde en años recientes, no soy malo para eso, pero es así como de. Debe de ser como dos, tres años. Algo así. Mm. Algo así. El museo organizó un, una, una exposición e hizo un catálogo sobre performance, este, coordinado por jóvenes, por un equipo de jóvenes curadores, ¿no? Y entonces viene un asunto paradójico, porque en realidad es. Es una labor muy importante y entonces eso sería otra parte de este rollo del archivo. Este, el museo tiene un archivo que es Arqueya y los materiales de Melquía de Serrera, sus colecciones, todo eso terminó en Arqueya, ahora, ahora es parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo. También hubo una exposición de, sobre Melquía de Serrera en el, en, en el MUAC, la de performance, se hacen los catálogos, y al mismo tiempo, en la estructura del museo, hay las grandes salas y un rincón que es como más académico, una cosa como, de hecho, está en la planta baja, este, tiene uno que bajar las escaleras, y es dentro del gran museo, un rincón, y otra, un rincón de ese gran museo es una, una cosa grande, pero es un rincón, y entonces, esta historia del performance en México, una muestra de esta artista de, de performance y otros procesos como Melquía de Cerrera suceden ahí y por más que luego digan, no, es que eh, no, no importa el estilo lo que importa. No, sí, sí, pero este a quien le das la sala grandota de arriba es a otro proceso que ahora lo paradójico y que cuando yo me cotorreo esto es... Es un rollo de que yo le digo a compañeros que pasaron por exteresa, hicieron acciones y demás. Digo, es que mira, yo lo que quiero es que me expliques cómo tú vendes arte contemporáneo. Porque mira, si, si soy performancero, pues como que no vende tanto. Uh -huh. Pero tú que eres artista contemporáneo, ya contemporáneo, contemporáneo. Sí lo vendes mejor y, y, a, y aparte ya en términos de discusión entre artistas, en términos conceptuales, de definición de medios de... en realidad a veces estamos haciendo cosas que es lo mismo sí, no sí. Este, o, los, o los resultados y demás son por partes de procesos y entonces tenemos el rollo paradójico ahora de que esas colecciones, esas cosas de los archivos, los archivos de este, que están ahí en, en Arqueya, sirven para soportar una especie de estampita de, miren, el arte contemporáneo antes era esta cosa esposa y medio salvaje. Uh -huh. Y entonces sacas parte del archivo para eso, haces una cosa como recuento histórico y mientras tanto todos tenemos que traer encima una capa de que somos contemporáneos yo soy artista contemporáneo para moverte en, en, la, sí. en la mayor legitimación. Y ¿Tú crees que es lo mismo? De que ¿Hay gente que tú crees que es lo mismo ¿Sí? que se pasa con la memoria en torno a Luis Felipe Ortega y Daniel Guzmán, por ejemplo, cuando aún hacían sus acciones porque no tenían eh, material, entonces ve, veían las fotografías los cuadros de, de artistas como Chris burden eh, entonces los copiaban y hacían sus performances se creaban otras performances en, en méxico o no. Ellos, ellos son parte de esta digamos que oleada de, de, de después de la fundación de exteresa que toman como maestros a los a estos este, a estos artistas de lo, que, que, que están activos y que hacen las primeras piezas de arte de acción entre los 60s 70s y 80s y ellos de todas maneras son como de, los discípulos tienen esta etapa donde de, de todas de, de, asumen el performance y la acción y si, y yo creo que si se los pregunta sería así de no ellos proceden a partir de la acción y del proceso y al mismo tiempo, en la actualidad, cada uno de ellos ya tiene una obra que se enmarca muy bien en lo contemporáneo. Y, mm. y es un debate rico respecto a... Mmm, hay una parte seria en todo esto, donde después de romper las barreras y los géneros, qué cosa es lo que, qué cosa es lo que tú haces después de que ya rompiste y no estás haciendo la revolución perpetua y diciendo que, que, este, que estás rompiendo con lo que rompiste hace 20 años. ¿no? Uh -huh. pues se vale, siempre hay como un sector de la sociedad con la que estás hablando que no entiende esa ruptura, pero a tu interior hay una parte donde esto ya está estableciéndose. ¿no? Uh -huh. Y, y este, compañeros como los que mencionas, ellos ya están en el plan de esto, ya está establecido y estamos trabajando con esta manera de hacer arte que se, este, que, que, que, se está, que se está viviendo ahora y que es toda la discusión sobre lo contemporáneo. Sí, por, eh, por, por esto que te pregunto también por eh, Guillermo Gómez Peña, porque que sigue él, eh, su, supe que estuvo... Eh, se volvió a México después de muchos años, estuvo un tiempo ahí, Ajá. ahora no sé si está, pero es eh, que sigue siendo su actividad. Bueno, ellos no es como algunos otros que, como por ejemplo Chris Burden, cuando estuvo en Europa en, eh, por decir, 2015, 2016, había, o, o, o antes había una exposición de, de Chris Burden con objetos y todo eso, o sea, no era performance. Eh, mismo la motivación que llevó a Marina Abramo por hacer Seven Easy Pieces en 2006 era, tenía que ver con esto, que los artistas de performance ya no hacían más performance y todo más, pero, por ejemplo, que ya no sigue haciendo básicamente performance, nada más, sino que Ahora, por ejemplo, ha hecho otro día, un otro día ha hecho una charla por YouTube y todo eso, pero sigue con su modelo no derivado de la poesía, del spoken word y todo eso, mm -hmm. pero sigue con su modelo. Eh, o sea, eh, hay unos artistas que todavía persisten en esta, este formato de lenguaje, en este lenguaje, yo digo siempre que es un lenguaje que es un lenguaje de la performance. Eh, mientras que tú dices, por ejemplo, que este como Ortega o como Guzmán ahora son como que artistas contemporáneos, históricos de galerías, de todo eso. Entonces, esto pasó lo mismo en Brasil, exactamente lo mismo en Brasil. Pero de todos modos, eh, me interesa saber cómo todavía a pesar de eso, porque cuando estuvo en Exteresa me, me, me impresioné muchísimo cuando eh, que estábamos acostumbrados acá a tener, por decir, no más, no más que 20 personas a ver una performance. Entonces pregunté cuántos que venían a ver. Eh, vosotros dijeron: Ah, bueno, puede ser un 100 o más, o 150, todo eso. Y eh, eh, de facto, cuando empezamos eh, el festival, estaban allá muchísima gente, eh, muchos muy jóvenes. Entonces, eh, a pesar de todo eso, de, un, de los veteranos que se van para una posición de artista consagrado, aún hay un interés, aún hay una fuerza de la performance, de la, del lenguaje de performance, eh, de de motivar personas para empezar a hacer sus trabajos en performance, lo que en cierta medida es lo mismo, porque después cuando de, de, de Promptos en 2014, cuando lo vi, empezamos a hacer una segunda fase del festival de performance que hacíamos acá y siempre preguntábamos a los más jóvenes a cuánto tiempo que lo hacían en performance y todos ellos decían hace cinco años. Entonces eran todos muy nuevos en performance, eh, pero lo que me espanta es que a pesar de, que lo, de lo que me dices, me parece, me, eh, me digas si estoy, si me equivoco, pero me parece que aún hay este interés en el lenguaje de la performance en México. En un, en un panorama muy complicado, pero sí, todavía existe ese interés. Y al mismo tiempo, yo desde mi posición es así como de... de eh, hay unas veces, este y es chidoso, este uno que ha hablado como irónicamente toda la vida, decir, este tómense con toda la ironía de lo que, lazo lo que voy a decir, pero mm. hay una parte de mí que sí ya está en plan de, miren, es que... Si el perfuman ya no va, pues ya no va, este, mientras tanto déjenme a mí hacer lo que sea que voy a hacer, este, mm. y déjenlo, este, y este y hagan ustedes con la palabra perfuman lo que quieran. Describiría yo el panorama actual en un término de que hay muchas cosas sucediendo, como es Peña, este, y gente que prosigue este, teniendo pues, una práctica este, una práctica que sería como de performance clásico está el área contemporánea donde lo que pasa es que no le nombras a los géneros porque eso sucedió también con, con la gente de mi generación y a lo mejor yo mismo pero yo no pero yo no tomé ese camino que es un es que ser artista para varios de ellos hubo un, un, una fase de yo no de yo no me defino por una un lenguaje, una técnica un tal, sino que hago lo que sea y lo que sea es arte, que es que es una, que es una posibilidad abierta por, la, por por el ready made, la acción, el performance pero ya tomada como, como bandera general de, de disolución, de disolución de los géneros, en términos de yo no quiero que me llame cineasta, ni performancero, ni tal, sino que soy un artista usando esto, ¿no? Tú te ves que son, ahora. Que son en las la cosas. Yo te ves no ahora me veo en esa que... posición, yo estoy en la crisis. O sea, yo, yo así ah. como de, pues yo soy alguien que hizo acciones y, y ahorita estoy haciendo más dibujitos que acciones. Porque ah, ¿sí? en los años este, anteriores, este, obtuve becas y apoyos de, para, de producción para producir series de, de, de dibujos en los cuales yo me centro en la historia de México y, y los mitos mm, mexicanos. Interesante. Esa es una de mis vertientes. Otra de las vertientes de lo que estoy haciendo es que, en una cosa que primero era, es que los artistas suben una especie de portafolio a la red y, haces tu página y ya haces una especie de portafolio de tu obra. En lo que lo iba a hacer, se me hizo muy aburrido hacer un portafolio de mi obra y entonces empecé a hacer cosas con pintura, texto y dibujo que funcionen en términos de esa interpelación desde lo textual y la imagen que hacen, los memes y el material que circula en Internet. Y entonces mi página en Facebook em empezó a hacer una cosa, este... Tirándole a hacer meme a mano por, y una cosa que dije, meme pintura. Entonces estoy situado en hacer otra cosa y eso. Hay momentos que sí me llevo muchos likes y el momento delirante de, de que dices, puta, o sea, esto lo vio un millón quinientas gentes cuando el, sí, sí. la máquina te arroja eso. Y entonces es así Mira. como de, es el hit más grande de mi vida. En Exteresa, donde sí, sí. se reunieron quinientas gentes a verme. Pero un millón quinientas gentes, a ninguna exposición ha ido eso, esa, eh, eso son algunas piezas que, que están por ahí y que estoy jugando con estas cosas y al mismo tiempo hago que una acción, pero en términos personales, es de decir que mm, es un conflicto complicado de mm, lo de la palabra acción, yo la uso más. Y llegó una generación que dice performance, pero cuando dice performance, dice performático. Y aparte, en una cosa que viene de, de otras discusiones, pero sería un... Yo asumí arte-acción en su momento porque era un entorno estético donde uh -huh. los actos se convertían en obra. El término performático... Viene de una, de, de una discusión sobre antropología uh -huh. y que viene a fin de cuentas de la este, de la semiótica. Siempre se me olvidan a, algunos nombres, pero este, hay este libro de que de donde viene lo de qué hacemos cuando decimos las cosas o, o, o que, este, qué, qué cosas suceden cuando enunciamos las cosas, ah, dependiendo sí, sí, de sí. la de la traducción. ¿Cómo se llama la traducción? Esto? Eh, eh, eh, eh, de las palabras. Nosotros nos acordamos. Y, y se llama de las palabras nacen las cosas. Esa es la, la teoría de los actos de, de hablar. Este es eh, oh, eh, el, el americano. No nos acordamos de, del nombre, pero, sí. pero ¿qué es la teoría de los actos lingüísticos? Sí, sí, sí. ¿Cuando enuncias? Es que después, cuando, ¿Cuando enuncias? Eh, Austin. Sí, sí. Austin. Ajá, Austin. Cuando enuncias, cuando enuncias, actúas. Uh -huh. eh, es diferente al a, a asunto del momento en el cual lo, eh, en el arte conceptual dijiste, dijiste que, este, que, el, que el acto se constituía también en obra. Es, es algo que puedes tomar como algo... Como, como corrientes paralelas, pero no son exactamente lo mismo. Y estoy hablando de este rincón, de esta cosa teórica, porque a fin de cuentas eso, de ahí vienen antropologías, discusiones que empezaron a hablar de la identidad, el género y la manera mm. en la cual se actúa, se, se hace performático el, el, el, el género y la manera en la cual los enunciados actúan, y tus enunciados, todo el entramado simbólico sí, pues, pues, construye. Es, es una discusión muy padre. Sí. Y, y, y a mí sí. me parece fundamental. Esto es lo que ha hecho Judith eh, Butler a partir de Austin, ¿no? Eh, la idea de performatividad, Ajá. todo esto. Entonces, eh, sí, sí, pues pasa lo mismo acá, ¿no? Eh, es una. Ese es un sentido que. que eh, pero acá en Brasil aún tenemos el uso en general de la idea de performance que tiene mucho que ver con esto que en español se llama más frecuentemente arte de acción. ¿no? Pero de todos modos, uh, si sí, eh, sí acá aún eh, tenemos esta idea de performance como una, for una forma eh, de lenguaje de. Eh, de acción. Eh, este, este otro sentido que hablas ahora, sí, está muy fuerte. Uy. Eh, incluso eh, es el sentido que más frecuentemente eh, oímos, eh, vemos en todos los sitios, ¿no? de, de artistas que trabajan con género, con identidad, con todo eso. Sí, sí, claro. Sí. Nosotros tuvimos bueno, unos... Eh... Nosotros tuvimos este, unos años que te diría que sería como en realidad el síntoma de por qué también cambiaron los tiempos y este asunto de en dónde acaba el performance. De... En Estereza sucedía un festival de performance que era anual, después pasó a ser bienal, cuando algo pasa a ser de dos años quiere decir que va perdiendo gas pero después de, de ese asunto de estar negociando este, este asunto del performance, hubo durante una dirección este, este, del, este, de, de, de Exteresa, unos, unos ciclos donde el mes de performance estuvo centrado en este asunto performático, la identidad, el género, mm. Y hubo un punto de, donde lo que yo diría es, sí, me parecen muy pertinentes todas esas cosas. Hay demandas y discursos que suceden en ese, en, en ese, este, en, en ese espacio artístico y teórico, fundamentales y que, y que tienen que ser seguidas. Al mismo tiempo, está el asunto de, tú tenías un festival de performance donde se presentaba como como de todo, era como toda una etapa de, pues es que estamos experimentando y a ver qué va a salir y, y, y diferentes personas venían con diferentes posiciones que tendrían que ver con esto que me dijiste como al principio de la charla, de, de este rollo del mapa del performance de Boris Misloni, de cuánta manera se ha hecho, ¿no? Hay una sí, sí. parte donde al mismo tiempo un enfrentamiento de, de vienen vino, vino una etapa de de festivales, festivales en exteresa que están sobre el eje del de genio y la identidad y si tú no tienes una, un, una posición que está trabajando desde eso no vas pero no vas sí, hasta sí. en términos de yo comprendo y también diálogo con el asunto de sí yo también fui un joven punquete y la verdad éramos unos inaguantables y tú llegas ahí y traes la figura como de de esa cosa que hay que destruir en un, en un asunto que también es muy paradójico en términos de, bueno, miren, es que yo llevo más, más años aquí que ustedes, pero la verdad así como que posición privilegiada que ya me gané en la vida. Bueno, sí, me, me he subido sí, unos sí. escaloncitos, pero tampoco, sí. ¿eh? pero yo tampoco <risa> no soy exactamente el mainstream ni el, sí. ni el que manejo. Eso junto con un asunto de que fueron festivales, este, eventos y demás, que tienen, una definición, este, que tienen una definición cerrada alrededor de la este, de la tradición teórica de Austin Butler y que, viene de, y que viene de ahí, y que no tienen espacio para otra cosa y que también tienen discursos donde, donde, donde a, a su vez lo que tienen que hacer es desarticular e ir contra todo lo demás porque ellos ya tienen una crítica, semiótica, sí. ideológica, sobre todo lo demás y por qué tiene que ser destruido. Este, el resultado fue básicamente que después de eso se empezaron a pelear entre sí por la pureza de mm. los postulados este, de transformación de nuestra sociedad en términos de igualdad y género, y, y entonces se mandaron al carajo. Y, y entonces <risa> después de eso fue así como, que, ¿y a dónde quedó el festival de performance? Sepa sepa, y cuando lo retomaron después de este momento, lo que vino fue un siguiente director que lo que hizo fue hacer un mes de arte contemporáneo. Mm. Estoy narrando estas cosas, y entonces ya después del mes de arte contemporáneo, sí hubo un punto, resumiendo mucho, que sería así de, oye, si tenemos museo de arte contemporáneo, si hacíamos arte contemporáneo por todos lados, ¿el mes de arte contemporáneo de qué sirve?, Uh -huh. Y mientras tanto, todo el asunto este, de, este del gene, de, de, de, de la representación en términos performáticos de identidad y género entró al arte contemporáneo a discutir, otra vez, muchas cosas pertinentes, pero otras cosas que es en términos de, de, de que el museo, la galería no representan, y yo es así de, este, sí, claro, o sea, nunca sucedió, no representan a todos las voces que, no deben, de, que deben de ser incluidas uh -huh. en una batalla que ya está en otros términos que las cosas que discutimos nosotros antes sobre si el cuadro es obra y la acción es obra, en el cual hablábamos de performance y de arte acción como un espacio para definir un área un área de, este, de disciplina. Sí. Mientras este, esta nueva oleada utiliza performance como parte de toda otra lógica que en realidad a ellos ya sí. no les interesa si esto. Si esto es cuadro o no es cuadro, o que si es acción Porque o no es acción, la cuestión, sino... La cuestión es la afirmación de, la, de, la, de las ideas de la identidad y todo eso. Sí, comprendo. Ajá. La cuestión es esa afirmación. Uh -huh. hay, hay muchas cosas en, en, en, en las demandas concretas cuando esto embona con, este, con el movimiento social en sí, con el movimiento feminista, con los movimientos de reivindicación de las identidades indígenas, con el movimiento del de combate al racismo, donde estoy completamente de acuerdo con la doctrina de, tenemos que romper con tantas cosas que no seré del mundo del pasado, mientras sí, sí. al mismo tiempo, en un asunto que, que diría que, pues yo digo, en cada etapa es un, sí, pero también al mismo tiempo te vuelves un poco dogmático de ti mismo. Este. Y entonces también hay, hay, hay una cosa donde se vuelve en un círculo a su vez de exclusión de otros en, la, en todas las capas históricas que van hacia abajo. no En unas partes de esto te diría te diría que partes de las labores de memoria centradas en el, ese punto, algunas de las figuras que armaron este, redes mayores de, de difusión de su obra y más, quizás no están contemplados ahora, porque ahora hay el asunto de rescatar otras voces que no estuvieron representadas antes. Sí, sí. Lo cual me parece bien. Y al mismo tiempo se transforma en una especie de artificialidad sobre, bueno, y quién era el que más sonaba cuando hacías performance en los eh, cuando se hacían performance en los setentas. Pues no, porque pues la verdad era un sujeto privilegiado, y pues, sí, sí. tenía su casa en San Ángel, y él tenía el boleto para ir a Inglaterra, y entonces pues, la verdad es que pues él no nos cae tan bien. Estoy hablando de Ehrenberg. Este y en ese momento hacer una especie de giro donde también ya no hablas tanto de él porque hay otras voces y es un, es un tema súper complicado. Mientras al mismo tiempo, yo mientras al mismo tiempo veo el asunto de, bueno, pero es que en México la verdad es que pues no tenemos un, una academia y un rollo que les esté haciendo monumentos a, est, a, a, a estas personas. Hay ciertas cosas a las que llegaron, pero por otro lado también son parte de un arte que como como fue hecho desde un país periférico, a fin de cuentas, tampoco tiene las proyecciones que tienen otros, ni tampoco conectó con, con las cosas que conectaron. Sí. Que conectaron después otros. Y en todo ese contexto, hay un área del arte contemporáneo que habla de performance solamente para acudir al es este procedimiento que hice para hacer esta pieza dentro de este, de este entorno del Sistema de Arte Contemporáneo. Y hay otra este, otros, otros, otro, este otro corte que está hablando de performance para preguntarme sobre cómo estoy este, haciendo, eh, haciendo el hecho de actuar, performativizar, mi identidad y cómo estoy criticando uh -huh. mi identidad este, como género, como raza, como tal. Uh -huh. y, que, y que algunos de los dos lados no están tan abiertos a hablar de lo que antes era. Sí, sí. Y entonces yo en ese en, en, en, en ese punto a veces digo ya, ¿saben qué? Yo ya no, soy, yo, yo ya no hago performance, miren, lo que sea que esté haciendo... Este, se lo voy a platicar a mis cuates mientras tanto la verdad es que este, quédense con la palabra performance y hagan con ella lo que quieran <risa> bueno este... Víctor eh, podríamos eh, continuar en esta charla por muchísimo tiempo pero tenemos que encerrar entonces, pero esta, fue, uh -huh. tu, esta última parte en particular fue muy interesante, muy, muy, eh, nos hace pensar muchas cosas. ¿no? Desde la época que nos conocimos hasta hoy hay muchos cambios, sin duda. Eh, eh, de hecho, eh, esto es una reflexión muy importante para los próximos, próximos episodios de, este, de esta serie de, de Perfor Perform Latino, que vamos a continuar en, en el próximo programa con otro invitado, eh, todos los, la tercero, el tercer jueves de los mes, a cada mes es mensal, el tercer jueves del mes. Entonces, eh, te agradezco muchísimo, muchísimo obrigado, Estoy, eh, gracias. Estoy usando el portuñón. Eh, gracias muchísimo por tu participación. Gracias por tu clase, por tu agua sobre todo esto y sobre la historia de performance de, de México, es sobre tu obra y todo más. Eh, fue muy bueno te reencontrar también, no es saber que estás bien. Eh, seguimos entonces. Vamos siguiendo y vamos a ver si lo que sacamos de estas nuevas experiencias. Gracias muchísimo, Víctor. Eh, gracias. Hasta, hasta luego, hasta el fin de esta pandemia y la posibilidad de estarnos en presencia una vez más. O, obrigado, gracias. Gracias,